Dije, sí, sí, sí, sí, sí, mi verde está, está fallando. Bata, Bata. Bueno, este, ayer, el material de ayer, de ayer, de ayer ya no lo tuvimos ayer, pues, porque ya tantas cosas que hemos visto. Quedamos en la reducción. Nos quedamos en la forma ¿Por qué fue? ¿Qué pasó? Uh, okay. nos quedamos en la última parte de. Nos quedamos hasta última. aquí, ¿no? En el último. Como, uh, a ver si se ve mi material. Uh, no estamos sí, sí, viendo todavía la pantalla, pero. Ya se sí, ve. Donde teníamos la retroalimentación okay. unitaria a, a ver, permítanme que. ¿Ya, ve? ¿Ya lo ven? ¿Ya lo ven? Ya. Yeah. No todavía. No, aún no. Ya, okay. ya, yeah. sí, no yeah, está, okay. está el internet de, de Telmex. No sé cómo tienen los demás. A ver, nos quedamos en este... En este... En este o sea, llegamos a, a... este blog. entonces con este punto de suma último. Y la fundación unitaria. Hasta aquí ayer les comentaba que... No, de la eliminación unitaria el punto es que si nos piden que lo dejamos, de lo contrario si nos quieren volver a regalar o sea, todo esto considero como como este GDS y aquí la HDS vale la unidad entonces nos, cuando lo convertimos a esto, voy a irme a porque ya había yo puesto otra hoja en blanco y voy a irme para reducir esto, fíjense bien este, aquí, era, a ver, chequen, no sé si ya se ve la hoja que tengo aquí, que es otro ejercicio que quiero ponerles. ¿Se ve mi hoja? Sí, sí, maestro. Es un diagrama de bloques por ahí. Bueno, ok, entonces, fíjense bien, este ahorita, por, por lo pronto no le dan caso a ese, ese ejercicio, vamos a terminar el que tenemos pendiente. Si se dan cuenta ustedes, aquí nos quedamos hasta, hasta aquí, hasta esta parte. Entonces, entonces la expresión quedaría de la siguiente forma. Fíjense bien. Quedaría de la siguiente forma para el lazo cerrado. A ver, déjenme ver. Déjenme ver aquí qué este podemos hacer. Lo queremos convertir a CDS. a CDS en... R RDS y para el lazo cerrado con retroalimentación unitaria quedaría es igual es igual a esta ya es una fórmula jóvenes ya consideren así una fórmula para el lazo cerrado con retroalimentación unitaria quedaría GDS GDS sobre 1 como es retroalimentación nativa se el positivo aquí más GDS jóvenes así se convierte Así se convierte. Porque HDS, en ese caso, HDS. me voy porque a Porque es retroalimentación solamente. Bueno, se es una retroalimentación unitaria. No unitaria. Unitaria. Uh -huh. unitaria, es correcto. Es correcto. Por eso nada más queda de esa manera. La, la cambié de la hoja para que no nos confunda con el otro diagrama que tengo ahí. Entonces, CDS en RDS es igual a GDS sobre 1 más GDS. Así queda. Pero, en este caso, fíjense bien, en este caso. En este caso, para el ejercicio GDS, es todo esto, jóvenes. Es todo este blog. Es todo este blog. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo que voy a hacer es copiar que G, para, mí, para mí GDS. Ah, bueno, es que lo hice en forma de, de representación gráfica. Entonces, si es todo eso, me quedaría, nos quedaría como GDS. Fíjense yo lo voy a representar. Entonces quedaría como GDS. ¿Sí ven las letritas de la pantalla, jóvenes? ¿O la grande más? Sí, la vamos. Ok, sí. No, la pregunto porque pues puede ser que esté muy chica como es la pantalla. Fíjense, GDS, ¿a qué es igual en este caso? Pues es igual. Es igual a... Es igual a... Es igual a todo eso que... A, a ver. A G1. Por G2. G1, G2, ¿no? Por G3. Ah, es correcto. A ver, entonces sería G1. G1. G1. G1 G2. G2. Por G3, ¿no? Ajá. Por G3, jóvenes. Bueno, sobre 1. 1 menos... Menos. G1. Ah, 1 menos... G1, ajá. Por G2. Por G2. Por H1. Ajá, por... H1. H1. Por H1. Ok, por H1. Si se dan cuenta, en el ejercicio le omiten la S. Para no estar, este... Volviéndolo repetitivo, ¿verdad? ¿Más? Entendemos que estamos en la transformación de la plaza. Más. G2. G2. G2, ajá. Por G3. Por G3 Por G3, ajá, por H2 Por H2, a ver qué dice Por H2 A ver, permítame Por H2 Por H2. Híjole, híjole, híjole, aquí hice. H2. ¿Qué está? H2, jóvenes. Sale. Eso vale GDS para la fórmula general. Entonces, si copio esto. Aquí, fíjense bien. Tratando de hacerlo más ilustrativo la danza, lo más ilustrativo si copio aquí esto sustituyo GDS sustituyo esta GDS aquí ¿cuánto vale GDS? pues vale todo esto ¿no? sale eso me dice mi fórmula, vale todo eso lo copio y lo pego acá Y aquí, si se dan cuenta, sustituyo también GDS. GDS. Lo copio y pego lo que es GDS, que es todo esto. ¿Se dan cuenta? En lo que se vuelve esto, ya estamos realizando operaciones importantes en este caso, jóvenes porque estamos aplicando la fórmula de una manera genérica y nos estamos viendo valores más concretos en este caso. Pero aquí, de aquí, nos vamos a hablar más concreto. porque acuérdense que esto está en función de variable compleja. Entonces, de aquí obtenemos este común denominador, buscamos el común denominador este, este este que tenemos aquí. Y bueno, voy a reescribir entonces esta ecuación. Voy a reescribirla, jóvenes. La reescribo. Y... Busco el común denominador, entonces aquí es este uno más, uno más, se pone, no, no es cierto, este, sería, el común denominador, sería, como un denominador, todo esto, todo, todo, todo esto, yo. a ver, si sí, todo esto, si sí, todo el denominador es este, lo pego aquí, ¿qué dice? No sé qué hice. A ver, aquí sería... Sí, aquí elijo el común denominador. Bueno, lo voy a reescribir. Sale. Lo voy a reescribir porque... Voy a borrar este 1. Y entonces... Este común denominador aquí sería... Común denominador entre, entre uno pues me da todo esto, ¿no? Me da todo esto. Y aquí lo reescribo. Lo reescribo. Bueno, lo voy a reescribir aquí. Sería uno menos menos a ver si ya puedo copiar esto. Déjame ver si ya puedo copiar esto. Y aquí hay un más. Aquí hay un más, ¿no? Se quedaría así. Fíjense bien. Sacando como común denominador 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. Al dividirlo aquí entre 1, pues me queda 1 menos G1 más... 1 eh, menos G1, G2, H, eh, entre esto, pues me queda G1, G2, G3, jóvenes. Ah, y si se, dan cuenta, se eliminaría el denominador, ¿no? Así es, los denominadores se eliminan. Los denominadores se eliminan. Y me queda, voy a recopiar esto jóvenes, voy a copiar esto para reescribirlo acá, lo copio, lo pego y ahora fíjense bien, bueno, como se eliminan denominadores con denominadores, me queda que esto es igual a, es igual a, Este denominador con este denominador se elimina, aquí en el numerador me queda G1, G2, C3, lo voy a copiar. G1, G2, C3, lo copio y lo pego aquí. Y este, este, denominador, este numerador del segundo denominador, lo copio, lo pego. Lo copio y lo pego acá. Y ya tengo la función de transferencia de lazo cerrado, jóvenes. Se supone que eso es lo que nos debió haber dado. ¿Sí se dan cuenta? Se supone que eso es lo que nos debió haber dado. Aquí está. C de S es igual a, en R de S es igual a G1, G2, G3, sobre 1 menos G1, G2, H1, más G2, G3, H2, más G1, G2, G3. Si se dan cuenta, cuando hay retroalimentación unitaria, ¿qué es lo que hacemos? Aquí ya se convirtió en enlace. Desde aquí, si tenemos retroalimentación unitaria, al denominador este nada más le sumamos el numerador y ya quedó hecho. Piensen bien, tenemos 1 menos G1, G2H1, más G2, G3H1. 1 menos G2H2, y él hizo el valor y ya quedó. Si somos observadores, eso es lo que ocurre, nada más. Desde un principio, nos pudimos haber ahorrado todos estos pasos que hicimos, pero lo hice para que quede demostrado de dónde sale eso que estamos escribiendo, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Comentarios hasta aquí? Comentarios hasta aquí, jóvenes. Ah, pues, este en esa figura del diagrama de bloques donde tiene la línea, es como si estuviera... como si es, o sea, es la misma función, solamente que... ¿En cuál, perdón? Esa línea. En ese que... Donde tengo sí. Esta esa retro retroalimentación unitaria equivale a 1. Es, es decir, eso HDS... Viendo. La HDS es equivalente a que vale 1. Entonces, en función de transferencia, por eso les decía yo en este caso mi función de transferencia con retroalimentación unitaria me queda como CDS en RDS, la de lazo cerrado es igual a GDS sobre 1 más CDS, acuérdense que aquí lleva, aquí lleva, una HDS. Sea, lleva una HDS, pero, pero, oh, uno. pero como vale 1, entonces, exactamente, cuando va una línea nada más, y no hay ninguna HDS, vale 1 y queda reducida a esa forma, si recuerdan ustedes, es la explicación que se les daba cuando, obteníamos la función de transferencia de lazo abierto y la función de transferencia de trayectoria directa. Aquí es importante. No se la memoricen, jóvenes, simplemente consultenla. Fíjense bien. Función de transferencia de lazo abierto es GDS por HDS y función de transferencia de trayectoria directa es GDS. Pero si HDS vale 1, entonces la de lazo abierto y la de trayectoria directa valen lo mismo, GDS. ¿De acuerdo? Entonces aquí la función de transferencia de lazo cerrado... Para cuando tenemos HDS, aquí está, vean ustedes, de aquí la deducimos, nos queda como G, CDS en RDS, esta es una fórmula ya, expresión genérica CDS en RDS es igual a GDS sobre 1 más GDS, de HDS, pero si HDS vale la unidad, entonces me queda GDS sobre 1 más GDS. Eso es lo que acabamos de describir de, de aquí, véanlo por favor. Eso es lo que quiero que distingan ustedes. Pero esta GDS, esta GDS que es la fórmula, vale todo esto para este caso, para este ejemplo, para este ejemplo ¿dónde ya me perdí, acá está ¿estamos? abajo aquí eh, vale todo esto, y la hds ¿cuánto vale? pues vale uno, ¿no? entonces aquí no lo escribí, pero lo, lo voy a escribir entonces este, te pongo aquí cuando HDS, una aclaración si quiere, para que quede más específico, cuando HDS vale 1, sale, a eso equivale jóvenes, a eso equivale, ¿Sí me explico, ¿Sí me explico jóvenes, y entonces les decía yo vale todo eso, y entonces como vale 1, pues nada más lo que voy a hacer es, a esta kds lo que escribo es 1 más GDS más, este, pues eso es, la suma de esto, es la suma de esto, nada más le suma el numerador, entonces lo que podría yo haber hecho desde aquí, desde dónde está, desde aquí, fíjense bien, de que aquí yo la pude haber convertido en CDS en RDS, como 1 menos G1 G2 H1 más G2 G3 H2 más G1 G2 G3, y ya la convierto en CDS en RDS, aquí está es en Rds, que es igual a G1, G2, C3, sobre 1, menos G1, G2, H1, más G2, C3, H2, más G1, G2, C3. O sea, nada más se le suma el numerador. Se le suma el numerador, jóvenes. Dale. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Algún otro comentario? Es correcto, jóvenes, lo que me observaron ahorita. Pero hay algún otro comentario. A ver, Colorado, te veo... Menos colorado que ayer. Bueno, le hago una pregunta. ¿Asistieron a la conferencia que hubo ahorita del CNIDET? No sí. Sí. ¿Eh? Pues no veo que todos, sí. porque algunos como eh. Bueno, sí, la, ok, la, sale. La, ¿eh? en, que personalmente la verdad no estábamos en clase. O bueno, por lo menos yo estaba en clase de microcontrolador. Y bueno. ¿Quién les da microcontroladores? Sí, sí, el el, el, el, el, el, el Moreno, doctor Moreno. ¿Eh? El doctor Moreno. Moreno, y no le dio chance, puede, que se metieran a, ¿Ah, no a, me al foro. Nadie ¿Eh? nos avisó. ¿Cómo va a ser? Pues yo le avisé a mi grupo que tenía en ese momento porque, miren, es que no le echen la culpa tampoco, Moreno. Estuve a punto de no avisarles a mis alumnos y dar mi clase. Porque les voy a platicar algo que pues no les compete a ustedes pero en, forma, en cierta forma les afecta se forma un grupo que se llama electrónica informativo ese grupo es unilateral nada más me puede mandar mensajes el jefe la de vinculación la de tutorías y este y bueno no me cae aquí más pero yo no le, no le podemos replicar ahí entonces nos mandaron esa información a través de whatsapp es un grupo de whatsapp nos dieron el link y, y fíjense les voy a leer textualmente lo que dice jóvenes, porque no quiero luego va a sonar la grilla y yo ya la verdad estoy quemado ya no quiero ya no quiero más este, más cosillas a mi espalda Dice, nos lo mandó el subdirector académico. Ese, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya lo perdí. Ya lo perdí. Bueno, no, nos no lo mandó creo que Marcia. Dice, buen día compañeros les envío el enlace para que inviten a sus alumnos a las 11 al foro que organiza CENIDET y Nuestro TEC. Hoy me lo envió a las 9.56, a las 10 de la mañana. Y nos da el link. Whatsapp. Pregunto yo. ¿A cuántos de ustedes le he pedido su teléfono. Para anexarlos a un grupo de Whatsapp? Pues no los tengo. Yo los tengo en Teams. Los tengo en Moodle. Y en correo electrónico. Pero no los tengo en Whatsapp. Entonces, ¿cómo se los replico? Les replico en el enlace. Si es un chorro de, de números. Porque fue en Zoom. Si hubiera sido en Meet. Pues nada más les dicto los últimos dígitos de la, después de la última diagonal y pum, ya se pueden hacer ustedes en Meet pero en Zoom tengo que ponerles todos, entonces lo que hice yo en mi caso pues yo no les pude replicar a, a todos mis grupos esa información, pues no los tengo agregados a un grupo de Whatsapp los que han dado clases por Whatsapp o pues no sé, pues a lo mejor si sí los tienen, pero yo no y entonces, este, yo nada más, lo único que hice, al grupo que me tocaba dar la clase, de, de 10 a 11, no, de 11 a 12, ¿no? De 11 a 12, conforme estaban apareciendo, le fui diciendo, ¿saben qué? Váyanse a la, al foro del CENIDED, váyanse al foro del CENIDED, y, este, y ya. Por ahí vi a Aldo, por ahí vi a Marcia, por ahí vía. bueno, no lo vi, el, bueno, vi su nombre, mejor dicho. Y ok, pero ya los demás grupos no les pude avisar. Y yo partí del supuesto de que los demás grupos, pues el maestro que le tocaba en ese horario, les iba a decir, bueno, pues únanse a, a ese, al, al, al foro. Entonces, este, yo digo, ese enlace nos lo hubiera haber mandado en Teams y a o en correo electrónico, y a partir de correo electrónico, pues yo en ese momento agarro a todos los correos electrónicos, se lo... Difundo, pero no. Entonces está siendo muy cómodo. Pero no quiero hablar más porque ya tengo muchas piedritas sobre mi cuerpo y van a pensar que grilla. Y en la verdad, la verdad, yo no quiero grillar. Ya no quiero grillar. Ya no quiero. Ya grillé demasiado. Y ya. Pero este. Eso es lo que está ocurriendo, jóvenes. Tenemos. Muchas fallas, muchas deficiencias, y no quiero acusar, pero, por ejemplo, eh, la coordinadora de electrónica, ni sus luces, ni un correo, ni nada por el estilo, oye, mira, ya te van otros inscritos, este, anéxalos a tu lista, eh, hay, o cuando menos eh, comunícame quiénes quienes tienen problemas para conectarse a Teams y a, este, a Moodle, no, nada. Es cómoda, ella está trabajando en su horario normal y, y hasta ahí. Y la señora, pues no se mueve, no, no, no utiliza más su tiempo. Señor, este, muchos de nosotros los maestros estamos dedicando mucho tiempo, jóvenes, a ustedes. Yo, por ejemplo, después de dar mis sesiones de clases que termino a las 3, paso a comer, me echo una siestecita de media hora y me pego a mi máquina hasta las 11 de la noche. Bueno, antes de las 11, a las 9 de la noche, ceno, a veces un poco más tarde. Y me vuelvo a operar mi, mi máquina hasta las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, porque tengo que estar preparando material. No es que deja jóvenes. Simplemente que mi vocación de docente... Nadie me la va a quitar. Nadie me la va a quitar, jóvenes. Mi vocación de docente... Ahí está y seguirá. Y... No sé. Entonces, este... Les comento porque este, hay muchas cosas que están fallando, pero bueno... Bueno, no los quiero inficionar con, con quejas. No los quiero inficionar con quejas. Simple y sencillamente les comento, nada más o menos como un comentario. Al final de cuentas, pues, bueno, no estuvieron. No los culpo. No los culpo, jóvenes. Este, a lo mejor no era necesario. A lo mejor no era necesario. Porque al final de cuentas es publicidad del CENIDET. Es publicidad del CENIDET. Estamos dando maestría en tal y tal y tal. Y tal. Está bien, qué bueno. Pero yo siempre digo a mis alumnos, en este caso lo digo a ustedes, cuando egresen, si tienen la posibilidad de hacer una maestría, yo en lo personal, si tienen la posibilidad económica, vayan a hacer una maestría en una escuela privada. Cambien de mentalidad, cambien de mentalidad jóvenes. ¿sí? Si no, pues váyanse al CENIDED o a cualquier otra universidad o lo que sea, pero si tienen la posibilidad de hacer una maestría. Si no tienen la posibilidad de hacer una maestría, pues no tendrán que irse a trabajar. También es bonito, ¿no? También es bonito. Pero yo les diría, yo les digo en buenos términos, vayan bueno, a una universidad privada, les digo por qué, jóvenes, porque la, la ideología, y se lo digo yo, jóvenes, porque lo sé, la ideología, jóvenes, de la educación oficial, y no es queja tampoco, qué bueno que tenemos educación oficial, es muy buena, pero la ideología es de crear fuerza de trabajo, mientras que la ideología de la escuela privada, si es de prestigio, es crear líderes. Hay una diferencia entre fuerza de trabajo y líderes. Crear fuerza de trabajo es, pues prepárate para ser empleado, ¿no? Prepárate para ser trabajador. Y cuando crean líderes, prepárate para hacer crear tu propia empresa. Vas a luchar, vas a vivir experiencias agradables, sí, pero al final de cuentas lo vas a lograr. Se lo digo por experiencia jóvenes, porque yo tuve aquí, en mi, yo tengo aquí en, en mi domicilio, bueno, ya el taller lo tengo cerrado prácticamente. Inclusive eso voy a ver de que me den de baja Mi taller ante hacienda Tengo un taller de electrónica Primero hace muchos años Reparar yo videos Televisiones Después empecé a reparar equipo médico Lo último que me quedé es precisamente reparando eh, arregla, eh, Dando servicio a la industria también Pero reparando equipo médico Como equipo de rayos X Equipo de incubadoras Espectrofotómetros Todas esas cuestiones pero ya con los últimos tiempos, pues bueno, la situación ha cambiado. Y estuve aquí a un egresado del DEC de Monterrey, de aquí de Cayuca. Cuando llegó, me pidió chance, quería aprender electrónica. Yo me reía de él. Y le voy a decir por qué me reía de él, porque no sabía ni agarrar el cautín. No sabía ni agarrar el cautín, se quemaba. No sabía soldar, dejaba unos bolones de soldadura. Bueno, era un fracaso en habilidades técnicas y me reía de él pero él, él me lo dijo y dice bueno es que a mí en lo, en lo personal no me interesa mucho adquirir habilidades manuales porque a mí me formaron para otra cuestión para formar empresa entonces yo me reía de él hoy él se reía de mí porque él tiene su propia empresa está generando dinero vivió situaciones pesadas, difíciles pero tiene su propia empresa a estas alturas entonces este, se lo platico por experiencia, no lo envidio por supuesto, este, no lo, simplemente platico la experiencia vivida personalmente porque le digo cuando salió él es el hijo de profesores de primaria aquí en Acayucan y este, pues sus padres con sacrificio dijeron pues lo mandamos al DEC de Monterrey, yo no sé de cuál de estudiantes era, si de los becados y con comedia beca y esos son mal vistos también en el DEC de Monterrey pero al final de cuentas ahí estaba y este regresó, oh, y le digo pero sus habilidades no eran muy buenas es, en realidad, y él me lo manifestó, es que en realidad no me interesa mucho adquirir esas habilidades yo fui formado para crear empresa, y créame que yo me reía porque decía, este pobre diablo, va a crear una empresa a estas alturas hombre, le estoy hablando de hace más de 20 años forma empresa, hace más de 20 años pero a eso le dedicó, esa fue la mentalidad que le inculcaron en la maestría porque fue una maestría, y, ese, y en nuestro quehacer cotidiano, jóvenes, discúlpenme, porque debo admitir que muchos maestros, muchos maestros, y este, son muy responsables, se esfuerzan por lo mejor para ustedes, y lo sé, porque inclusive aquí entre ustedes hay alguien que es hijo o hija de maestro del TEC, y yo sé que se esfuerzan mucho, son mis amigos, y sé que se esfuerzan mucho, pero lo que nos mata, jóvenes, en el nivel oficial es la grilla. La grilla, jóvenes. Y entonces eso nos acaba. Nos acaba, jóvenes. Es, eh, entonces la mentalidad es, es distinta, jóvenes. Pero bueno, no los infisiono. Vamos al tema. Vamos al tema. Ya terminamos el tema. Eh, no, no hemos terminado el tema, por supuesto. Ya terminamos el ejercicio. ¿Sale? Así queda, entonces en lazo cerrado, ya en lazo cerrado el sistema. Vuelvo a repetir, reitero, jóvenes, porque luego en el ejercicio, en la actividad que le estoy pidiendo, dice muy específicamente una condición. Aquí queda, ya en lazo cerrado un blog con una entrada R y una salida C. Este ya está en lazo cerrado, ya lo puedo llegar a la forma C de S, en R de S pues es igual a esto, ¿verdad? Y ya está en lazo cerrado totalmente. Sin embargo, si me lo pidieran en forma canónica, me quedaría yo hasta el paso anterior, ese que tengo aquí, en donde se queda con retroalimentación unitaria. Hasta ahí me quedaría yo, y ahí lo dejaría, y yo diría yo, aquí está en su forma canónica. Aquí no hay un, hay un blog en la retroalimentación, en mi un, blog HS, un blog HS, es posible que lo haya. Entonces, en la actividad que les estoy pidiendo, jóvenes, por favor, pongan atención, que se les pide, por favor, jóvenes. Y por eso, precisamente, hice este ejercicio paso a paso otra vez, para que ustedes Vean cómo llegamos, a donde queremos llegar. Y la parte importante aquí es que ustedes encuentren el mecanismo de reducción de diagramas de bloques a la forma que ustedes quieran llegar. Porque más adelante, ya cuando veamos el modelado matemático de sistemas físicos, vamos a ver que interviene variable compleja y entonces este, necesitaremos reducir bloques. Tal vez no tan complejos, pero si tenemos la habilidad, lo haremos y no nos costará mucho trabajo. Entonces, ¿de acuerdo, jóvenes? Ese, bueno, me regreso entonces. Ahora sí. Voy a borrar todo esto que dice aquí. ¿Ustedes ya lo copiaron, supongo? ¿Lo copiaron? Sí. ¿Sí? Porque lo voy a borrar, jóvenes. ¿Sí lo copiaron? ¿Alguien no lo copió? con toda confianza ¿eh? porque estos son los pasos que seguimos para llegar a, a donde queremos llegar ¿puedo borrarlo? bueno, ok, conste ¿eh? chipote con sangre, no, esa es otra cosa ¿verdad? esa es cuando se caía, ¿no? Okay. vamos a otra actividad, a otro ejercicio jóvenes que tenemos por aquí este caso, en este caso tenemos este ejercicio, también está en el logata en la quinta edición. ¿Es este ejercicio, jóvenes? No, este no. Es uno que tenemos acá. Es este, jóvenes. Este ejercicio, ven ustedes. ¿Sí, ¿sí lo alcanzan a distinguir? ¿Se ve en su pantalla o no? Sí. Sí, bueno, ok. Sí, más, sí. Fíjense bien, lo copié acá. ¿Perdón? Adelante. Adelante, que alguien sí a decir algo. Que sí se ¿Sí? ve nada más si se ve, bueno, ok, Le voy a pedir que lo copien por favor, ya sea del libro o de la hoja donde yo la, lo volví a pasar aquí, es el mismo en esa hoja en blanco de Word, porque ahora les voy a pedir que trabajemos en la hoja en blanco en Word, ¿Cómo? pues vamos a ir a ir haciéndolo en Word vamos a, en lugar de utilizar la pizarra es más rápido la pizarra, pero salen chuecas las líneas, entonces vamos a tratar de utilizar otro mecanismo a ustedes en su cuaderno este, copienlo por favor, vamos a reducirlo jóvenes, bueno ahí les va el resto del tiempo que nos quedan son ¿cuántos minutos? ¿dos? voy a tratar de terminar entre diez y cinco minutos antes jóvenes para poder tener chance de que se conecten ustedes, tanto ustedes como yo a la siguiente sesión si tienen otra clase, entonces copien mientras el ejercicio y les voy a pedir como actividad adicional que traten de reducirlo a su forma canónica, fíjense bien eh piense bien lo que le estoy diciendo, jóvenes. Traten de reducirlo a su forma canónica. No hasta la forma del lazo cerrado completo, sino en su forma canónica. Entonces, entonces cópienlo, por favor, y este, iniciamos. Iniciamos la discusión. Sale, les doy dos minutos para que lo copien. En su cuaderno, un minuto. Y les dedico otros dos o tres minutos para explicar qué vamos a hacer o por dónde podemos empezar. Perdón, un poquito, un poquito. ¿Perdón? que pueda acercar no. puedo acercar espérame tiene razón por ahí sí, así está bien. ahí ¿Sale? no está bien porque les pregunto porque miren yo lo voy a ser honesto, sincero, estoy a contraluz ahorita Bueno, allá donde me pongo siempre En la otra parte, donde ahorita está mi nieto Si oyen, oyen por ahí Mi nieto también está en clases Es un, es un show Compartir espacio en casa ¿eh? Y la red este, Estoy a contraluz Y siempre se pone borroso Pero le pregunto a ustedes, ¿la ven? ¿O distinguen? ¿Ya lo tienen, jóvenes? ¿Ya el tienen, jóvenes? Ya más. Bueno, vamos a platicar. Miren, le voy a pedir. Así, ah, a ver, adelante. Adelante, ¿de quién habló? Alguien tenía, quería decir algo. No, solo que ya le había copiado. Bueno, ok, vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Vamos a reducirlo a su forma canónica. Para ello, ¿qué necesito hacer? Si se dan cuenta, yo desde aquí puedo observar ya en primera, de primera mano que la forma canónica va a quedar con retroalimentación unitaria porque es el punto de suma externo. Fíjense bien, este punto de suma externo es el que me va a quedar al final. Pero, pero aquí viene la parte importante. Fíjense bien, necesito reducir este interior. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer lo siguiente. Pasar este punto de suma hacia acá atrás, fíjense bien, pasar este punto de suma hacia acá atrás y entonces y entonces tratar de reducir aquí, pero no puedo todavía, entonces no tiene caso pasar este punto de suma aquí atrás si no me resuelve nada. Lo que puedo hacer es, se me ocurre ahorita por ejemplo, y cuando ellos se me ocurre no es porque sea ocurrencia nada más, lo que puedo hacer es pasar este punto de bifurcación después de este punto de suma o en su defecto pasar este punto, este punto de bifurcación antes del de bloque G2 del bloque G2 y fíjense bien, si yo paso este punto de bifurcación de H2 hasta antes de G2 H1 con G2 se suman y ya reduzco y al sumarse ya reduzco con G3 y entonces ya puedo reducir con G3 al reducir con G3 puedo regresar a, después ese bloque este, este punto de bifurcación de aquí lo puedo regresar hasta acá hasta acá jóvenes o lo puedo hacer desde ahorita hasta acá, pasar este punto de este punto de bifurcación hasta acá de una vez ya lo tengo, entonces ya puedo yo reducir aquí esto y de ahí si se dan cuenta el, este, H, este H1 yo lo puedo pasar hacia arriba para que no se cruce con este y al no cruzarse con este, este punto yo ya veo que puedo reducir todo lo que me queda en este tramo con H1 y ya de ahí me queda con este otro y ya reduzco todo vean, vean ustedes jóvenes observen qué es lo que va ocurriendo entonces traten de reducirlo por favor, es una actividad adicional que les queda ahí y me regreso para que vean ustedes me regreso al ejercicio anterior fíjense bien fíjense bien, el, el ejercicio anterior jóvenes, el ejercicio anterior es este es este, fíjense bien si se dan cuenta qué tengo en la trayectoria directa G1, G2, G3. En la trayectoria directa tengo G1, G2, G3. Ya la puedo ir reduciendo porque la vamos a ver en el diagrama de... de, de, este, de flujogramas, pero me voy a adelantar un poquito al, al diagrama de Mason o Mason. G1, G2, G3 están en la trayectoria directa. Entonces, si se dan cuenta, G1, G2, G3, al estar en la trayectoria directa, es principal. Es principal. Y luego... Y luego, fíjense bien, el lazo interior ese queda ¿por quién? 1 menos G1, G2, H1. Este lazo está compuesto por 1, por 1 menos, menos, 1 menos, G1, G2, H1. Vean ustedes, G1, G2, H1. G1, G2, H1. 1 menos G2, menos G1, G2, H1. luego el siguiente lazo, jóvenes, el siguiente lazo, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, está compuesto por, ¿por quién, por G2, G3, H2, pero con qué signo, con el signo más, G2, G3, H2, G2, G3, H2, y vean ustedes, más, G2, G3, H2, y por último, tengo, a ver, es acá, está acá arriba, por último, tengo este lazo total que está compuesto por G1, G2, G3 por 1, porque ya aquí ya no hay ninguna H. Entonces, por 1, G1, G2, G3. ¿Con qué signo, jóvenes? Con el signo más. Con el signo más. Con el signo más. Entonces, más G1, G2, G3. ¿Ya se dan cuenta cómo podemos reducir de una manera rápida el diagrama de bloques. De una manera rápida, jóvenes. Esta sería una fórmula empírica muy rápida. G1, G2, G3 es la, la trayectoria directa y luego todos los lazos que están retroalimentados pues me fijo quiénes están retroalimentados G1 G2, G1, G2, H1 G1, G2, G3 no, es, acá está arriba es, es este, G1, G2, G3 el otro es G1, G2, H1 el otro es G1, G2 no, perdón, G2, G3, H1 y el otro sería G2, G1, G2 G3 por 1 por 1, para cada punto de suma y vean ustedes nada más respetando el punto de suma. Menos, más, menos que se convierten en más, más que se convierten en menos y menos que se convierten en más. Y de esa manera queda reducido, jóvenes. Ok. Les platico esto porque en este caso, siendo un poquito observadores, eso es lo que va ocurriendo. Ok. Jóvenes, pues ahí dejamos la sesión por el día de hoy. Si no hay comentarios. Con todo gusto, nos vemos en la próxima clase que sería, ¿cuándo? Mañana. Mañana miércoles, ¿no? Mañana a las 11. Mañana miércoles, el jueves, jóvenes. A ver, creo que no me oyen porque el jueves... No, mañana a las 11. Mañana, jóvenes. Vamos a de tarde, y de mañana ya este, ya pues no le no va a dar tiempo a conectarme entonces les hago el comentario para que ustedes pues, estén enterados, el jueves no vamos a tener clases por pues, si tenía yo con ustedes no lo sé no, no tenía, con ustedes no tengo bueno, ok, que todos no están avisados pues nos vemos jóvenes nos vemos y este, gracias gracias por estar nos vemos Dios mediante próxima clase que es mañana.